22 horas con 7 minutos, nosotros seguimos en el programa y la verdad vamos a tocar un tema que lo consideramos muy importante. Eh, vamos a volver a la coyuntura a este eh, tema complicado en, eh, con relación a la demanda que tiene la Universidad Pública del Alto. Después de los incidentes del pasado jueves... Eh, esto ha significado una convocatoria que ha realizado el Ministerio de Economías para este miércoles, lo ha ratificado el gobierno a través, eh, también de un nuevo de, de la nueva invitación para las 3 de la tarde. Y que se empiece a hablar del tema del presupuesto, pero ¿cuál es la situación que tiene? ¿Cuáles son los números? ¿Qué es lo que está pasando con la Universidad Pública del Alto? Estamos hoy con el señor Omar Yucra, el director de presupuesto del Ministerio de Economía y es un gusto que nos acompañe Omar. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches Gabriela, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Avillala. Mire, vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para conocer en detalle algunos datos que de repente nosotros no los estamos eh, poniendo en el contexto adecuado. La OPA demanda mayor presupuesto. Eso es lo que dice. Necesitamos mayor presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene la Universidad Pública del Alto con relación al resto? Bueno, eh, la Universidad Pública del Alto, al igual que el resto de las universidades públicas que tenemos en el país en el marco del sistema universitario, han venido recibiendo mayores recursos en el marco de las políticas que hemos desarrollado como, como gobierno y eh, concretamente en el caso de la OPEA, para darte unos datos, uh -huh. el 2005 el, la OPEA tenía solamente 23 millones de bolivianos. El año pasado la OPEA ha recibido un total de 269 millones de bolivianos. Si comparamos con la gestión 2016, representa alrededor de un 13,5% más de recursos. ¿23, reiteremos, el 2005? 23 millones. Y el año pasado, 269 millones de bolivianos. Y lo que ha ido subiendo. Eso es lo que se ha incrementado en términos de lo que son las transferencias por coparticipación tributaria, IDH, etcétera. Todo lo que reciben el resto de las universidades eh, también, ¿no? Adicionalmente a esto, Gabriela, si me permites, eh, la OPEA también, eh, al igual que el resto de las universidades, no ejecutan al 100% eh, sus recursos. En este marco, en este momento, la, la OPEA tiene alrededor de 173 millones en saldos eh, de cuentas fiscales que pueden ser eh, utilizados, eh, algunos dirigentes de la OPEA han dicho de que no, no se tienen estos recursos y que están comprometidos. Sin embargo, si vemos el comportamiento de saldos de cajibancos, eh, solamente entre la gestión 2017 y los primeros meses que tenemos de la gestión, estos han crecido en 3%. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que al margen del presupuesto que tiene la OPEA programado para la gestión 2018, tiene adicionalmente estos recursos para poder utilizarlos. Eh, paradójicamente llama la atención y esto nosotros lo hemos oh, manifestado técnicamente en diferentes reuniones a la, a la UPEA de que eh, tienen que ver la posibilidad de eh, reorganizar porque hemos visto algunos, algunos, algunos temas que nos parecen eh, eh, un tanto paradójicos mientras suben los recursos ellos dicen no tenemos recursos, pero si revisamos la parte administrativa, vemos que en 2006 ellos tenían alrededor de 40 administrativos y hasta el año, de año pasado tenían 733, es decir, un incremento del 433%, ¿no? Solamente en administrativos. Personal administrativo, ¿no? estamos hablando de secretarios. Secretarias, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. En el caso de docentes, en el caso de docentes, la OPEA tiene en este momento el mayor número de docentes de todo el sistema. Con de relación, a la, Con relación a, a la población estudiantil. Con relación a la población estudiantil. Tiene alrededor de 2.664. Pero aquí está lo paradójico. Eh, mientras han subido eh, tanto el personal administrativo como el personal docente, que puede ser eh, válido desde un punto de vista académico, eh, sin embargo, en el caso de los titulados, no sucede lo mismo. ¿no? El OPEA está en los últimos lugares en lo que corresponde a la titulación de los profesionales. Es decir, estamos incrementando burocracia, pero no estamos acompañando son con titulación. de ese dato de, eh, de, los, de la titulación? Eh, 5.606 estudiantes se han titulado entre 2008 y 2016. Muy por debajo del, de lo que es Universidad René Moreno, San Simón, UMS, etcétera, la mayor parte de las universidades. Ellos están eh, en la cola prácticamente, ¿no? Entonces, ¿Qué, ¿Qué lectura nos da esto? Eh, como decía, mientras se han incrementado los recursos, vemos que no, ha, no está acompañado de políticas estudiantiles que permitan este, la titulación de estos, ¿no? Entonces, nosotros hemos propuesto a la OPEA de que uh -huh. se haga una reorganización. Eh, sin embargo, eh, justamente en estos días ha pasado lo que todo el mundo ya conoce y pese a ello nosotros como Ministerio de Economía hemos convocado a, a la OPEA para el día de mañana a las 3 de la tarde para poder sentarnos y dialogar y revisar todos estos temas con toda la amplitud eh, que nos caracteriza. Eh, sobre estos puntos, si me permites ir eh, entendiendo la magnitud, eh, tenemos un presupuesto que ha ido creciendo en los últimos años, uh -huh. presupuesto que viene por comparticipación, IDH y todo aquello. Tenemos la cantidad de docentes que también se ha ido incrementando, personal administrativo que se ha ido incrementando, estamos en ese escenario. Es. Ya. Yeah. Y sobre ello, la titulación de los estudiantes, porque ¿cuál es la esencia de una universidad? Después, tener la cantidad de, de estudiantes de población estudiantil y los mismos que vayan titulando. O sea, esta es la mínima. Este, Esa es la que llega a los 5000 mil que me decía. Exactamente, no eh, está en la cola de, del resto de las universidades a nivel nacional. Entonces eso es lo que no, nos llamaba la No está la atención. yendo acompañado, tendríamos que tener una mayor cantidad. Correcto, en realidad deberíamos... Si sube el, el número de docentes, debería estar también acompañado de más eh, titulados. Por lo menos eso nos dice la correlación en cuanto a lo que es eh, la parte de educación superior. ¿Qué se está yendo entonces el tema del presupuesto? ¿Por qué más presupuesto? Eh, ya han tenido reuniones previas, sabemos, entonces, por esa lectura. Eh, precisamente, el... El pagar más eh, administrativos, el pagar más docentes implica que la composición de sueldos y salarios de todo el presupuesto que maneja el OPEA se hace eh, cada vez más grande. ¿no? ¿Cuánto se destina de, en, en porcentaje? ¿Se ¿Tiene ese dato? Eh, bueno, en este momento no lo tengo ese dato, pero eh, como les decía, el, en este momento el, el, la, la situación que tiene el OPEA radica en que no está siguiendo la línea de eh, poder conseguir o titular más más universitarios y por el contrario estamos eh, generando más burocracia en cuanto a más eh, docentes más eh, administrativos qué eh, ustedes como ministerio van a explicar me refiero a, a qué si decimos necesitamos mayor presupuesto, el, el presupuesto que tenemos es simplemente para infraestructura, el presupuesto está en caje bancos, existe dinero, estas no están congeladas, sí las pueden utilizar. Así es, eh, lo que ellos han hecho referencia uh -huh. es a una cuenta que es eh, una cuenta de reserva uh -huh. de recursos IDH que alcanza alrededor de los 222 millones de bolivianos, que ellos lo pueden disponer una vez que presenten al CV, al que es el ente matriz del, del sistema universitario, el, el número de estudiantes. Y una vez se ha certificado ese número de estudiantes, ellos pueden utilizar estos 222 millones. Estos 222 millones pueden eh, utilizar en equipamiento, en una serie de, de cosas que está autorizado en decreto supremo, y, eh, pero hasta ahora no lo hacen tampoco. Me, me reitera por favor este aspecto. ¿Estamos hablando que no pueden utilizar estos recursos? Sí. Hay un componente que, ver, que se, denom de se uh -huh. denomina cuenta reserva. Uh -huh. esta, esta cuenta de reserva alcanza más o menos a los 222 millones. Muy ¿no? bien. Eso se activa una vez que ellos presenten una certificación del número de estudiantes que tienen como universidad. Tendré que presentarlos por los 46 mil sí, más o menos. así uh -huh. es. Sin embargo, fuera de eso, hay otros 173 millones de bolivianos que son que están en este momento en sus cuentas y que pueden disponerlos. Entonces, son recursos que más allá de lo que está presupuestado, programado para esta gestión, pueden disponer de esos recursos adicionalmente. ¿No están comprometidos? No están comprometidos. ¿En qué en podrían el, disponer este tipo de recursos? ¿Estos 173? Los 173 hay? en todo lo que ellos eh, necesiten, sueldos y salarios, este, gastos de funcionamiento, becas, eh, eh, todo lo que requiere la está universidad. Está permitido. Así es. Eh. Para entender los gastos, los ingresos de, de una universidad pública. Sabemos que tiene su autonomía dentro de su proceso eh, de fiscalización eh, y bueno, eso ya, ya lo vemos en, o, en otra instancia. Sin embargo, para entender los ingresos que tiene una universidad, si nos pudiera explicar. Bueno, el, los ingresos que perciben en realidad todo el sistema universitario uh -huh, eh, se eh, nutren principalmente de lo que es la coparticipación tributaria el impuesto directo a los hidrocarburos y las subvenciones que hace eh, el Tesoro General de la Nación, de manera ordinaria y de manera extraordinaria. ¿Por ejemplo, qué subvenciones? Eh, nosotros generalmente, eh, justamente, eh, cada, cada gestión, uh -huh. la, el sistema universitario presenta una demanda, de todo sí. lo que eh, requiere y nosotros como el Ministerio de Economía analizamos tanto ingresos como gastos que tienen las universidades y en función a eso vemos cuáles son las necesidades. Si las necesidades están dentro de los parámetros que nosotros hemos evaluado, pues nosotros damos una, eh, unos recursos adicionales que provienen directamente del Tesoro General de la Nación en el marco de lo que dice la misma Constitución. Entonces, con esto nosotros ayudamos a mejorar las condiciones que tienen las universidades al margen de lo que ya reciben por coparticipación tributaria e impuesto directo a los hidrocarburos. Y ¿Este monto eh, es evaluado por gestión? O sea, depende de, de cuál es la... Yo? ¿Varía de acuerdo de una universidad a otra de acuerdo a la situación que está atravesando? Precisamente es lo que te decía, una vez que nos llega la demanda del, del sistema universitario nosotros evaluamos universidad por universidad, universidad. Por universidad. Okay. Entonces eh, cada año nosotros llegamos a unos acuerdos con cada una de las universidades en función al, al, al, a las necesidades que tengan En este caso con la, con la OPEA estaba previsto eso sin embargo, la demanda oficial eh, por parte del sistema universitario no ha llegado al uh -huh. Ministerio de Economía y por el contrario han iniciado lo, lo que hemos visto, el eh, tema de marchas y demás. Y, ¿La demanda y no se conoció en el Ministerio de Economía? Hasta ahora no ha llegado, no ha llegado esa demanda que todos los años hacen como eh, sistema universitario. O sea, la demanda que estaría pidiendo directamente el Tesoro General de la Nación. Necesitamos que nos subvencionen en estos aspectos, Así necesitamos es. este monto, eso nunca llegó. Así es. ¿Cómo están los, los sueldos, los, los salarios, el nivel salarial de la OPEA, por ejemplo? Bueno, eso depende de, eh, de, cada, de cada universidad en el marco de su autonomía. Eh, ellos definen eh, el, el monto a pagar a cada, a cada docente dependiendo si es medio tiempo tiempo completo. Pero eh, te puedo decir que eh, los sueldos de los docentes a tiempo completo no son nada despreciables. En promedio están por encima de los 20 mil bolivianos, ¿no? Un sueldo de tiempo completo, de uh -huh. un docente. Tiempo completo estamos hablando de ocho horas. Así es, que esté todo el día en la, en la universidad. Eh, bueno, básicamente tendría que estar haciendo investigación, haciendo documentos, ese tipo de cosas, ¿no? uh -huh. De decanos, rectores. Están más o menos por ese, por ese promedio también. 20 mil. Es, es un buen sueldo. Muy bien. Eh, la reunión está ratificada para este... Miércoles. Sí, eh, nosotros como Ministerio de Economía eh, desde un inicio hemos convocado a la gente de la OPEA uh -huh. y lo volvemos a hacer eh, para el día de mañana a las 3 de la tarde, está prevista la reunión en el, en el del despacho del ministro Guillén y pues eh, invitarlos nuevamente para que podamos avanzar en este tema y encontrar una solución. Quiero agradecerle, Marla, ha sido un gusto que nos acompañe estos minutos. Siempre bienvenida. Muchísimas gracias, Gabriela, y un saludo a toda la teleaudiencia.